la cámara. Pues chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a ver el animal que le he regalado a Plex, o sea, Hoy ha llegado, lo he preparado todo para este vídeo y lo tenemos justo ahí enfrente. Voy a acercarme poco a poco, pero primero voy a enseñar las pistas. Las pistas, antes de verlo, antes de verlo, pistas, 100%. Primero, tenemos una cosa que, en la cual él se mete dentro. Lo enseñé en el anterior vídeo, pero quiero enseñarlo otra vez para que lo veáis. Ahora mismo ya os digo, el animal es imposible de coger, es imposible, plan, tiene que adaptarse al, al medio nuevo porque esto es nuevo para él. Entonces, aquí tenemos lo que os dije: o sea, el animal se mete por aquí dentro. Bomba. Luego, ¿qué come el animal? De todo, prácticamente todo, pero lo que más come. Fruticas. Frutas es lo que más come el animal Por ejemplo aquí le he cogido un poco de plátano Y esto se lo he metido dentro, esto ya lleva aquí unas orillas ahí Lo diraré ahora Pues poquito más, os voy a enseñar ahora de qué animal se trata Pero ya os digo, es una bomba de animal Antes se han escapado los cabrones O sea, literalmente le he abierto un poco la jaula y se han escapado O sea, son una locura, súper ágiles yo os voy a enseñar qué son, porque ya es hora Ya mucho hype tenéis encima, así que os lo voy a enseñar ya de ya Y aquí tenemos el animal que le he regalado a Plex Chicos, se trata de como... No sé, es que no sé qué es en plan Es como una especie de monillo volador O sea, vuela Esto vuela, chavales Que no no puedo enseñarlo bien Porque es una locura Pero bueno, aquí tenéis lo que viene a ser el platanuki Tenéis por ahí Le echa un poquito de agua Pero ahí está el otro Ahí está el otro chaval El otro chaval está ahí metido... Se le dé poco a poco Voy a abrir la jaula para grabarlo más de cerca Lo tenemos aquí No quiero rayar mucho, pero lo tenemos ahí Es muy bonito, chicos Y luego, pues, ahí tenemos la caja en la que ha venido Que, bueno, o sea, yo básicamente Los he adoptado a los dos Y la chica que me los ha dado, básicamente me ha dicho Que no puedo quitarle la caja a esa O sea, en esa vinieron y no la puedo quitar Básicamente, tengo que dejar esa caja 100% porque se tienen como que Habituar al ambiente En principio ya digo tiene cuerdecitas, o sea, en estas cuerdas ellos andan, básicamente te voy a grabar de aquí Porque es Un poco de contraluz Me han dicho No lo sabía Pero la luz No les mola mucho O sea, a ellos Les encanta meterse ahí Este está como tanteando el terreno O sea, está un poquito rayado Un poco terminando Pero es normal Me ha dicho que es totalmente normal Y lo tenemos Es muy mono Muy mono No sé si habéis visto Madagascar, La película de Madagascar, Pero básicamente es un, una especie de marsupial Pero puede volar Puede volar No sé exactamente cómo se llama Pero tiene como características de mono un momento, aquí en algún momento lo podemos ver perfecto Tiene como características de mono Cara de ratón Bueno, cara de ratón más o menos Es que es literalmente es el de... El de, Ma, el de Madagascar O sea, este es de... viene de Australia, creo La cola es de mono, literalmente Tiene cola de mono y manos muy fuertes O sea, es, es una locura Míralo Qué mono es, Avali Y... Básicamente me han dicho que... Se va a adaptar poco a poco Pero que en principio lo deje dos días en la jaula No hay solo uno Hay dos Hay dos, chicos Pero qué pasa Que el otro todavía... Como que no se ha acabado de adaptar como este Y está dentro de la caja Podemos verlo por aquí en la caja No quiere salir Pero bueno chicos ¿Qué os quiero decir? Que básicamente Plex no lo sabe todavía Estoy esperando a que venga Para enseñarle El animal que hemos adoptado Porque literalmente Le he escrito Le he puesto una especie de pista Por así decir Y chavales Le voy a decir Una pequeña pista por Whatsapp Para que se raye un poquito Y diga, ¿qué coño? Y voy a enseñar la pistilla ahora mismo escribiendo. Vale, chavales, voy a enseñar la pistilla Y aquí tendríamos lo que le he puesto bro. para la sorpresa que tengo preparada Necesito que compres esto ¿Un potito? Sí, un potito ¿Por qué un potito? Porque estos animales, como sabréis Comen mucha, mucha fruta Muchísima Literalmente he sacado el plátano cuando han venido Y les han puesto loquísimos Hace un ruido muy raro Vale, chavales, ha pasado un rato Desde que os expliqué todo Y básicamente me acabo de traer La comida para los animales Y mirarla. Y aquí tenemos todo lo que le he pedido, Ahí tenemos un poquito De pechuga de pavo, potitos Dos platanukis, luego tenemos por aquí Todo el yogur por cierto natural, luego tenemos por aquí Una ensalaya rusa que creo que no se la vamos a poder dar Porque tiene mayonesa y se supone que no Pueden comer mayonesa Y hablando de los potitos, que es nada más Y nada menos que literalmente Potito metido dentro de una cubitera que me ha dicho eh, La que me los ha dejado La que me los ha dado que lo haga, básicamente va a hacer Que se congelen y se supone que comen el Potito congelado, bastante bomba y os preguntaréis dónde está Blaze, básicamente está arriba Y no le he dejado bajar al salón, básicamente porque no quiero que vea la sorpresa Y aparte, porque los animales ahora mismo están metidos dentro de la casita O sea, se han metido dentro, le voy a dejar su intimidad un poco Pero básicamente se han metido dentro de la cajita Porque es un animal, ya digo, nocturno Y supongo que necesitarán estar un poco tranquilos por la jaula Así que les voy a dejar un rato, que estén tranquilos Y nada, vamos a ver cómo reacciona Blaze a la sorpresa por cierto, mirad la locura que le ha llegado a Ruby. ¡Qué locurita, Mirad, que lo giras y aparece con el, con, por así decirlo, una armadura y con el puño y las gemas. Muchos superhéroes. O para aquí a Iron Man. Y Atene Stark, luego Spider-Man y Spider-Man negro. Por aquí tenemos el que yo le he pedido, que me dijo, te regalo uno tal. Y mirad qué locura. Soy muy fan de Dragon Ball, por cierto. Y por eso le he pedido este, que es una bomba. Lo pondré por el setup. Y mirad qué locurita. Chavales, ya es un poco por la noche. Y tenemos aquí a Blex. No, Tengo miedo. Tengo miedo porque estoy viendo un saco. Y no sé lo que puede ser. Les he metido en el saco para, para el vídeo. Aquí está... Ok, después de todo el día con mucho hype, ha llegado el momento. Eh, tenemos aquí a Chuso que ha venido a reaccionar. A una suscriptora, ¿cómo te llamas? Lorena. Lorena. Ah, Lorena. <risa> <risa> en mi mente era. Lorena será Lorena, ¿no? Pero yo había escuchado Lorena. O sea, Lorena, vale. Está mi hermana ahí con algo. Extraño, yo voy a cerrar los ojos y me das la mascota, ¿vale? ¿Tú la has visto? Yo lo he visto, ¿qué es? ¿Una mascota? Claro, ¿Una bueno, mascota? Bueno, dos. ¿Dos? ¿Dos, una, dos? Ok, yo cierro los ojos. Yo cierro los ojos, pues ¿dónde me lo vas a poner? En el cuello. Como que en el cuello, ¿vale? ¿Muerden? Pero ¿Muerden? que me estás poniendo. Tío, ¿qué ¿Qué me estás poniendo? ¿Una medalla? ¿Muerden? Creo que me ha puesto. Ahora <risas> mismo eres un canguro Pero tengo miedo, que hay aquí dentro? A ver, ¿se toca algo? ¡Oh, ¡Buah! No. ¿Quieres <ríe> tocar tú? ¿Tú sabes lo que es? ¿No? ¿No? no. ¿Qué es? A ver, no tengo que tocar a mí ¡Tiembla! Es algo que tiembla Vale Vamos a hacer una cosa Voy a meter la mano Sin mirar, ¿ok? Es peligroso Puede, puede que te muerda Un poco, pero puede te puede morder Puede que te morder. muerda ¿Te Puede que te muerda dicho puede que te muerda ah, vas a morir. Vale, espérate, igual esto es pirada Eh... Te va a morder, venga, va, va, va, va, dale, dale, tú puedes, mete la abajo No toco nada, tío, me está dando mucho miedo Más a fondo, más al fondo, más al fondo Pero, quieres que lo toque más a fondo, claro, tío? Claro, es que es que estás tocando, tienes que ir más abajo Es que está al fondo Pero, ¿dónde están? Pero me está dando muchísimo miedo Son serpientes, son serpientes Pero no puedo, no puedo, es sí, imposible No, no, no son venenosas, tú tócalo No son venenosas no. <risa> no Vale, pelenosas. vale, meto la mano ¿Qué? Eso ha sido. Me toca, me toca, me toca. Hostia, hostia. hostia, hostia ¿Qué demonios hostia, hostia, hay aquí hostia, dentro? ¿Te, ¿Te habéis traído, te traído? ¿Te traído? ¿Quieres meter la mano? Yo Pero creo. Yo creo que ahora mismo es imposible por agonias. Bro, ¿Qué hay aquí dentro? No estoy viendo nada, vale. Eh, voy a meterlo una de más a ver si soy capaz de descubrirlo tocando. ¿Te voy a pegar un bocado? ¿Muerde? Bro, sí. muchísimo. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí? La vida es para los valientes. Dale. ¡Oh! Y recordaros que hago directo diario en Twitch. Primer link en descripción. Vale, me ha tocado, me ha tocado. En plan, hay algo que. Está ha... en la defensiva, bro. Hay que poner. Ponlo, meterlo en la jaula. Vale, voy a hacer una cosa. Los suscriptores van a ver lo que es antes que yo, ¿ok? Y yo no lo miro, ¿vale? Vosotros, suscriptores, en principio, ya estáis viendo lo que es. Después de escuchar este sonido, creo que son hijos del demonio, ¿vale? ¡Ja, <risa> Vale, entonces, primero vas a reaccionar tu chuso, ¿vale? Ya le reaccionaron los suscriptores, ahora vas a reaccionar tú. Que no hace falta sacarlos con las manos, ¿sabes? Se pueden. Oh, ¡Oh! ¡Es muy fuerte! Lo que hay aquí es muy fuerte. Yo me voy de casa, ¿eh? Yo me voy no, de casa, con eso no vivo. Yo con eso no vivo, no, ni de coña. Le toca reaccionar a Lorena. ¡Ay, qué asco, ha dicho! ¡Ay, qué asco! ¡Ah! ¡no morir! Vale, y ahora ha llegado mi momento. Hora de reaccionar. Esto es una pirada, ¿eh? Es una locura, bro. Bro, bro, bro, ¿qué es esto? ¿Qué es ¿Pero cuántos hay? Dos, bro. ¿Pero qué animal es? Si sí, parece, en plan, parece una ardilla fusionada con un mono. Y acuérdate lo que te dije: Vuela, bro. Vuela. ¡Vuela! ¡Vuela! Un mono ali. Vale, vale, vale. Esto es una locura, mirad, chavales. Mirando ahí dentro. Esto es una locura, eh. Esto quiero que sepáis, el día de hoy que se os ha desafiado muchísimo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Un Es una ardilla mono. Tiene... A ver. A ver, bro. ¿Cómo lo saco, tío? Yo te ¡Oh! ¡Lo estoy acariciando! ¡Mira! Para para para, para, para, para, para, para, para, para, se espera Sácalo un poquito a poquito, poco a poco ah, ¿eh? sí. ¿Hora de salir? ¡Oh! ¡Dios! ¡Es saliendo! salido, miradlo! Bro, ¿tiene, tiene cola de mono? Sí, ¡Oh! ¡No lo has visto en TikTok! Sí. Pero que hay otro, esperamos que hay otro Este es el valiente y este es el tímido eh, han cagado, por cierto, ahí dentro Estoy viendo un de caca Hora de salir, bro no, no, no. Dios mío Hay cacas, hay cacas uh. Vale, estoy flipando, bro ¿Dónde está el otro? Bro, se ve para allá, bro ¿Allá ¿Dónde? Se ve para allá Vale, ahí, a ver, bro. vamos a intentar coger a este Estoy acariciando, bro Voy a intentar cogerlo ah, ah. Bro, esto es muy raro, bro Es una locura Vamos a sentar, cuidado oh, Esto es rarísimo Tienes que ponerle la mano así Vale, le pongo la mano Bro, ¿qué mano le voy a poner? Vale, acariciar se deja acariciar Acariciar se deja ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué locura, bro! ¡Mira las, mira las manos! ¡Mira, mira! Lo... Manos, bro. ¡Lo tengo fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, está agarrado la cámara! <risa> ¡Chaval! <risa> ¡Se ha la cámara, bro! Este es sí que me le, le, a le a gusta a los vlogs más que a ti, bro Dios mío Dios mío, me encanta este animal. Ana, muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Bro, meter este ya, meter este ya la jaula, cógelo y metelo y cogemos al otro, bro. Que va a ser una locura, bro. Bueno, espérate, quiero, quiero ver si, si realmente vuela esto, ¿vale? Ojo. Ostras, no tengo subido. Pueden... ¡Oh! Vale, mételo ya, mételo ya, mételo ya. Voy, voy, que voy que a Falta el otro, falta el otro. Mira lo cómo trepa. ¿Se mete, se mete? ¿Se mete el solo? Pa' dentro, bro.